Bienvenidos a esta fiesta de San Felipe y Santiago, un nuevo Hagan Lío, ¿cómo estás Chapu? Muy contento, muy feliz de ver a toda la comunidad arquidiocesana reunida. Después de dos años que no veníamos, hoy empieza la fiesta. Estamos llegando y tengo acá a tres divinos, ¿cómo te llamas? Matías. Agustina. Belén. Miren lo que me dieron. ¿Qué es esto chicos? Cuéntenos. Y es una oración de San Felipe y Santiago que estamos entregando como souvenirs ni bien va entrando la gente. ¿Cómo has sentido? ¿Cómo ha llegado la gente? Eh, ¿Familias completa? completas? Sí, familias completas, grandes, chicas, gente que viene, espera, sale, pero no, no, eh, hermoso, mucha gente, mucha gente lleno. ¿Lleno que estar todo el día acá parado? ¿Un poco no, cansa un poco no, o no. no? Está bueno y se pasa rápido, Hablas con la gente y le explicas eh, dónde quedan las cosas, eh, se pasa el toque. Encuentro con el stand de La Facenda de La Esperanza, que es el primer año que están, ¿no? Sí, primer año que estamos aquí. Quiero destacar una cosa importante, porque a mí los alfajores de maicena a veces son un poco amarretes con el dulce de leche, pero veo que en su caso no han sido amarretes. No, en este caso hemos sido generosos, un poquito más de dulce de leche para que la gente también se entusione un poco más a llevar. ¿Pasta fría de membrillo o dulce de leche? De membrillo. Pero ¿Vos personalmente cuál me decís que te gusta más? El dulce de leche, siempre. Ah. Bien, bien, bien. Todos los chicos que están haciendo su proceso en la facenda son los que elaboran todas las cosas que tenemos acá en la mesa. Nuestras felicitaciones a todos los chicos de la facenda. Pónganos unos aplausos ahí. Ah, para esto está interesante. ¿eh? Mirá. Mirá. Están jugando acá. Oh. Lo importante es que hay un premio de alfajor. Perfecto. Ahora yo juego entonces también. ¿Hay un premio de alfajor? Sí. Hay un alfajor de premio. Genio, crack, ídolo, titán, bestia. Hay un alfajor de premio, así que te voy a ganar. ¡Oh! Quedamos, cambiamos de santos ahora para, para que nos deseen más suerte. Nació en Inglaterra, pero es un santo italiano. Lo mismo de Mare Rubato. Nació en Italia, pero como vive acá, es santa uruguaya porque quedan nacionalizados. Momento cultural en Hagan Lío. Para... Sí, pero no sé quién es. ¿Has <risa> chequeado esto? Eh, eh Sí, eh No. Decime característica vos. Eh Jesús, agua bendita. Jesús agua bendita. Sí, eh bautismo. El bautismo en el río de Jordán de Jesús. Sí, pero quién, quién lo bautizó? San Juan Bautista. Muy bien, impecable. Muy bien, lo que dije, ¿no? Porque capaz que yo digo cualquier burrada y lo partimos a la mitad. Lo compartimos. Dale, dale. Estamos literalmente, pero literalmente, con San Felipe y Santiago. Yo nunca me acuerdo quién es quién. ¿Vos o San Felipe? Felipe. Bien, Felipe y Santiago. Bien. Como no se va a escuchar un poco, capaz, porque tienen la máscara, no tienen la boca abierta, hacemos señas o algo así. ¿Van a estar toda la fiesta hasta el final? Sí. ¿Y qué les pareció a los stands? Muy bueno. Sí. Bien. ¿Se han sacado muchas selfies? Sí. Bien. Nos vamos a sacar una, nosotros. Estoy con Vale, que es una de las actrices que va a estar en una de las obras. ¿Cuál de las dos? De Rubato, la vida de Rubato. Horizonte horizontes se llama en realidad la obra. No te noto nada nerviosa, ni para la entrevista, ni para... ...subirse al escenario. No, estoy nerviosa. Igual, ahora cuando entré, un ambiente tan lindo que súper relajante. mucha suerte y no te tranque ni te olvides la letra. No, ¿y te imaginas? Soplame, si me olvido la letra, te pido a probar que me soplen. Sopla, sopla, que se termine el tiempo! ¿Y de, de qué país son? Los tres somos de Brasil. ¿no? ¿Tres son de Brasil? Yo soy de capital, del interior de San Paulo, pero siempre vivo en la comunidad y como hermanos acá en Uruguay. Bueno, pregunta es la primera vez que viene a una fiesta de San Felipe y Santiago? ¿La primera vez? Sí, primera vez. primera vez? Primera vez también, los dos últimos años la pandemia nos prohibió de venir. ¿Y una frase de San Agustín para dejarle a la gente? La más difícil, ama y haz lo que quieras. Así vivimos esta gran fiesta de San Felipe y Santiago, felices de habernos vuelto a encontrar para celebrar a estos grandes santos. Nada más lindo que ver a la iglesia reunida, de verdad. O sea, para mí no hay alegría más grande, lo dije. Recordad que si te gustó este video, dale like, compártelo en tus redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube y CMTV. Nos vemos en el próximo. ¡Hagan lío!